Porque la precariedad se combate en los centros de trabajo, en la calle, pero también se combate en los juzgados denunciando cada abuso y cada injusticia. Precariedad es de haber patrona estrategia Aren, ondorio su senada. Aquí tenemos un sistema enfermo que enferma, y la gente que sufre la precariedad. No necesita ni psicólogos ni psicólogas, necesita sindicato. Y hoy hemos venido aquí a reafirmarnos que ese sindicato en el futuro va a ser el Cuando hay personas y trabajadores y trabajadoras que no llegan casi a mil euros, la función del sindicato es defender esos salarios.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 desde el primer día y lo vamos a llevar hasta el final. Firmes, fuertes y con la cabeza alta y convencidas de ganar, no la precariedad. Frenesí de Beneficios titulaba un periódico económico, récord histórico de beneficios en las empresas del IBEX. El año en el que el IPC ha terminado en el 6,5, las empresas han ganado más que nunca.